Bienvenidos a Club Atlético El programa de deportes de la Universidad Nacional de Misiones Hola Leo ¿Cómo estás? Todo bien, bien. qué fin de semana ¿eh? sí, Casi se me cae la pelota reci... se me cayó mejor dicho Usted estaba muy emocionado con el programa sí, Entonces ya estaba. está con la pelota ahí ¿eh? sí. Hoy tenemos un gran pro programa ¿eh? Tenemos de invitada a Valentina Abogado Ella es palista o como vos me dijiste antes de empezar eh, Canotista <risa> Canotera <risa> Pueden ser Así términos que... también, ¿eh? podríamos ir ampliando un poco ahí sí. Pero es palista Es palista porque usan una pala para... Muchos dicen remo también, pero es pala lo que usan los, los que hacen el Así que ella está compitiendo en K2. También competiste en K4, ¿no? ¿K4? ¿No? me pasaste. Bueno, K2 no. Está compitiendo en K2. Así que eh, tenemos ella y también tenemos un informe de fútbol. Muchos dicen, ah, en Argentina todos sabemos de fútbol, todos saben cómo patear. Pero realmente hay que preguntar a las personas que se dedicaron y ya fueron profesionales del fútbol para... Para aprender a controlar la pelota, patear tiros libres. ¿Vos cómo andás con eso? No, no, para el fútbol para atrás. Yo soy muy buena en la hinchada. No ahí. Bueno, bueno. Pero para eso también hay... Vos sabés que en una época Boca hacía cursos para europeos. No, no, de Boca no. no. Para, para que vengan a la hinchada y que vivían lo que se ve en una hinchada argentina. Pero al canotaje le tengo mucho respeto, la verdad. Admiro muchas las personas que hacen canotaje porque yo particularmente le tengo mucho miedo al agua. Me, no sé nadar, Yo, ustedes ya saben acá en el piso. Ir con el chalequito ahí para... Así que creo que me hace amiga de Valentina y que me ayude un poco. Bueno, bueno entonces eh, vamos a cerrar el bloque ¿Eh? vamos a ver cómo está tu técnica <risa> en el fútbol. Acá en, en Club Atlético, ya estaba por tirar el nombre de otro programa Y ya le damos la bienvenida a Valentina Abogado, ella es palista Bienvenida Valentina, ¿cómo estás? Lea, muchas gracias Bien, bien Primera sí. vez acá, ¿no? Sí ¿Recorriendo el campus o ya conocías el campus? No conocía el campus ¿Qué te pareció? Re lindo Re lindo, grande, ¿no? Muy grande muchas cosas. Sí Bien bueno, Y quiero por ahí aclarar, porque en la presentación dije K4, existía el K4, había un proyecto de <ríe> claro. K4 ejemplo, éramos, no sé. sí, cuatro ah, sí. chicas clasificadas, Ajá. pero bueno y bueno, y contanos cómo eh, vamos a volver el tiempo atrás ¿eh? y cómo arrancaste en el deporte. Eh, yo arranqué en la escuelita municipal, eh, ahí en el Brete, cuando tenía ocho años. Eh, bueno, mis papás me llevaron y empecé a remar, eh, al principio siempre recreativo. Y, y nada, después se hizo el club, Río Paraná, por Avenida Antártida. Y, y nada, ahí empecé a entrenar más serio, empecé a agarrar el K1... Le agarré la mano, me gustó y, y, y ahí ya, ya empecé a competir. ¿Y cómo fue ese momento que, viste, que uno arranca primero por diversión? Hay muchos deportes que, que uno empieza, ah, bueno, me divierto y de repente te dicen, ah, ¿quieres competir? Eh, ¿Te puedes presentar en tal torneo? ¿Te va bien? ¿Cómo fue esa transición a, a empezar a competir? Eh, ya lo veía más serio, me gustaba la, la modalidad del K1, que era un bote distinto a, a la piragua, al 430, el, a los demás botes, y estaba bueno que sea individual, me llamó la atención, también me gustaba mucho estar en el, en el agua, en la naturaleza, compartir con otros chicos, eh, me re gustaba. Sí. Por ahí para aclarar, ¿no? la gente que por ahí no, se, no sabe tanto el canotaje, ¿a cada uno qué le denominamos? Y que hay varias de categorías también, ¿no? Cada eh, uno sería... Cada uno sería, claro, un bote individual, individual dos horas Después sí. tenés K2 El K2, sí, con dos personas Sí, sí, y sí. ahí cuatro, cuatro también Ajá ¿Hasta ahí llego Emma. hay más? Eh, solo hasta ahí Ahí, sí. bien. ahí vamos con los Un poco 80 personas ¿no? Bueno, usted <risa> que sabe, se puede ir ampliando Pero está buenísimo para conocer, ¿no es cierto? Acerca claro. de, de, de esta disciplina que es muy interesante ¿Y cómo llegaste a digamos, torneos nacionales y también internacionales que ya no vamos a meter ahí? Digamos? ¿Cómo fue vivir esa emoción de decir, wow, estoy en el nacional? <risa> eh, fue primero, mi primer torneo nacional, mi primer selectivo, fue a probar suerte. Tenía 13, 14 años y bueno, mi primera competencia ya había quedado en la selección, eh, era menor segundo año y nada, me habían llamado para concentrar en junio, julio. Y, y nada, fue la, mi primera experiencia ¿no? y ahí eso me motivó a, a seguir entrenando. En, en, la, en, la, en los metros que hacen, cuánto, cuánto son los que estás compitiendo? Eh, ahora sacaron eh, los 200 metros y los 1000 y la distancia olímpica son los 500 metros. Eso fue en lo que competí ahora hace poco en el Eso es lo interno. que estás entrenando ahora. Claro. ¿Cómo es un entrenamiento para llegar a eso, a, a los 500 metros? ¿Cómo haces ¿Cómo es un día tuyo? Eh, y más que nada para entrenar esa distancia eh, hay que tener mucho aire y hacemos muchos kilómetros. Muchos kilómetros en el agua, también mucho gym para tener fuerza, potencia. Eh, también no solo kilómetros, si hacemos mucho sprint, 200 metros, 100 metros, 50 metros. Eh, salimos a correr también para ganar más aire y, y en los 500 metros, los últimos 100, hacer un buen sprint y llegar bien. ¿Y cómo define digamos, eh, la compañera digamos, cuando van a dos o da cuatro en el caso? ¿Cómo se define eso? ¿Lo elegís vos o el equipo? ¿Cómo se llega a esa decisión? Eh, eso lo define el entrenador. Uh -huh. eh, también se toma tiempos. Yo clasifiqué por tiempo eh, porque en realidad yo en, en ese selectivo, que fue a principio de año, salí eh, tercera y, y en realidad siempre ponen los botes con la primera y la segunda, la segunda con la tercera y así. Eh, y entonces como me pusieron con la primera, eh, tuvimos mejor tiempo que la primera y la segunda y clasificamos. ¿Y eso por qué pensás que puede ser? Porque lógicamente es como vos decís, si pones junto a la primera con la segunda debería tener claro. mejor rendimiento. Porque, ¿Por qué se puede dar eso de que vos complementes mejor a, a la otra chica? Depende, depende de cómo va el bote, cómo te sientas con, con la chica, cómo conectan, cómo van, es... Depende, eh, siempre suele ser así. Sí. ¿Y hay cuestiones que manejan, por ejemplo, el, el peso? ¿Hay un peso específico que tienen que manejar para la competencia? Y Dicen, bueno, hoy tenés que llegar a este peso para competir, por el bote, no sé. Eh, no bueno. hay, el bote tiene que tener un peso reglamentario, que son, el K2 tiene que ser 28 kilos y el K1, por ejemplo, 12 kilos, tiene que estar entre 12 kilos. Uh -huh. Así que eso sí tiene que ser reglamentario para competir. Y en ese sentido, ahora que tocaste el tema de los botes, eh, me imagino que es, debe ser una de las partes más difíciles de ir a la competencia con el bote, eh, mantener un bote de con, en condiciones y la parte económica también debe jugar una parte difícil. Eh, sí, canotaje en este caso es un deporte muy caro porque dan sí el bote, eh, si quieres tener el mejor bote es mucho dinero, si querés tener la mejor pala es mucho dinero. ¿Y sacan ventaja los que tienen...? Eh, mejor bote sí, sí, sí. Eh, Es así, ya o sea que cada vez van evolucionando los botes. Eh, hay cada uno modelo 4, cada uno modelo 5, cada uno modelo 7, cada uno modelo 9 y así. Valen, ¿y cómo ves el acompañamiento digo, de la provincia en cuanto a lo que es Ministerio de Deporte, ¿no es cierto? todo lo que, lo que lleva a esto que mencionaba, los recursos ¿no? para tener? ¿Cómo ves el acompañamiento en cuanto al canotaje? digamos. Eso también interfiere o tiene que ver mucho con que los chicos también se, se interesen en esta disciplina, ¿no? Eh, sí, muy bien, ahora últimamente lo, lo están teniendo en cuenta a canotaje por ahí no era muy no, es, no era muy visible no decías o que no y te decía no, no. que es así no es o cierto? como era recreativo no claro. sea, como es una es una disciplina sino algo recreativo era muy visto así también exactamente eh, pero muy bien gracias a Dios eh, Oscar y el ministro de deportes Héctor Cortín me ayudaron para poder viajar eh, y nada, eh, también hace poco, bueno hace bastante, hacíamos bastantes competencias regionales y también nos ayudaban. Eh, bien, por suerte sí, nos reayudaban para, para, bueno, seguir teniendo un buen nivel y motivándonos a seguir compitiendo. Llegó un momento donde por ahí pensaste, bueno, caí que estoy en la selección. Porque por ahí cuando uno es chico y naturalmente ya desde chica va a empezar a tener ese roce, eh, lo ve como algo natural, pero realmente estar representando a Argentina, habiendo tantos y tantas deportistas en, en toda la, en la región ¿eh? y vos sos una de las que está justamente tomando ese lugar, ¿cómo, cómo sentiste eso? Y Hace poco fue que, que me di cuenta, más que nada cuando estaba viviendo el momento allá en, en Hungría eh, me di cuenta y dije, wow, no puedo creer que estoy viviendo esto y, y dije entrené todo el año para estar acá y dije, me lo merezco, o sea soy parte de esto, me gusta esto, quiero seguir viviendo esto, sí. Como mencionabas, no quiero seguir viviendo esto, ¿cómo, cómo ves, cómo proyectabas a futuro? Digo, eh, bueno, sos muy jovencito también, ¿no? Eh, vas a hacer una carrera universitaria, te vas a dedicar plenamente a este deporte, ¿qué, qué piensas hacer a futuro, digamos? Eh, sí, bueno, justamente hablábamos de eso con mi papá, que yo siempre tenía en meta, no es cierto, estudiar medicina, y, y nada, hablábamos de que bueno yo me quiero ir a, a Buenos Aires, poder entrenar en Buenos Aires y estudiar allá. Eh, que sea mucho y nunca dejar de estudiar, ¿no? Mi papá está contento que se vaya a la.. <ríe> no quiere, ya no quiere saber nada. Ya se fue a Hungría, es un montón. ¿Cómo, cómo vio el papá eso? Sufrió, me imagino <ríe> Nervios, llamaba todo el tiempo. ¿o <ríe> Bueno, pero querés hacer la carrera de medicina, qué lindo, ¿no? Sí, sí, obvio. Y complementar con el deporte, la disciplina, es difícil, este. pero se puede. Claro, todos me dicen, eh, pero cómo vas a estudiar justo medicina y entrenar, y eh, entrenar con la selección y estudiar una carrera, es muy difícil. Bueno, tenés que tomar el caso de la... De Paula. La, en, de Paula de, de, sí, sí, claro. De, de, así que, eh, y por otro lado, bueno, tocando el tema este del mundial, eh, sé que estuvo difícil el, el momento que te avisaron, tuviste poco tiempo para, para juntar la plata para el viaje, sí. eh, ¿cómo manejaron ese tema? Y fueron días para mi familia más que nada difíciles, yo estaba en Buenos Aires, a mí me decían poco centrate y entrenar, pero también, bueno, con nudo en la garganta de no saber qué hacer, eh, a quién más solicitar y, y ¿Cuánto nada. es lo que te pidieron para ¿Para el así la primero, gente más o menos. Primero fue un palo, o sea, 900.000 sí. ahí, primero fue eso y después nos metieron en un proyecto que era un campamento de países en desarrollo, eh, claramente Argentina no está en desarrollo, <risa> pero fue para Zafar y ahí fueron 700.000. mil bien. Bueno, sí. Bien, pero todavía bueno, es una Es claro. importante. Sí. Eh, bueno, este tema, la verdad, está muy interesante. Vamos a, a seguir profundizando en el tema de tu viaje, ¿sí? y, y todas las sensaciones y los sentimientos que, que, que tuviste allá en Hungría, pero recién en el próximo bloque. Así que okay. los invito a una pausa y seguimos enseguida. Bueno, seguimos entonces eh, acá hablando de, de canotaje y sobre todo quedamos en el tema del Mundial de Hungría, que... Por ahí debe ser la, la emoción más grande de, de Valentina ahora en, en estos últimos tiempos. Y contanos esa parte de, del viaje, de cómo, cómo fue. Una vez que ya consiguieron todo, ya, ya hablamos de que bueno fue muchísima plata, que fue muchos nervios. Eh, una vez que estabas allá, ¿cómo fueron las emociones encontrarte con gente de otros lados? Desde el llamado. Desde el llamado, Valentina, te vas a Hungría. Desde ahí empezamos muy feliz, eh, estaba en Buenos Aires cuando me dijeron, te vas, listo, ya está, te vas. Eh, me puse muy feliz por ahí, estaba con mi compañera viendo si ella va o no, al final fue, pero... Eh, bien, fue una felicidad, <risa> mucha emoción, fueron muchas emociones juntas, más que nada porque yo estaba allá, mi familia estaba allá. Nunca un margen de duda en ese momento, o sea, era ir o ir. Sí, o oh, vale. hubo un miedito una ¿Y si tu duda compañera, qué pasa si tu compañera no puede ir ¿Qué, en ese caso que y si mi compañera no iba creo que competía en cada ah. uno los 500 metros sí o sea igual podía viajar claro claro sí sí bueno, de plata te bajaste del avión qué, qué pensabas ¿Qué, cómo fue el momento de bueno vamos a, al hotel eh... ¿Ya empezás a ver otros deportistas? Eh, no, bajé en la avión y ya quería ir directamente a la pista. <risa> Era lo que más quería conocer, lo que más quería tocar, vivir, remar, estar ahí en la pista. Fue ¿Y lo qué, que te, me... ¿Qué te trajiste de, de Hungría? Que voy a decir, esto es lo que lo principal que aparece ahí en tus memorias, en tus recuerdos por ahí. Y más que nada, eh, la experiencia la experiencia. <risa> la experiencia. Eh, por ahí, digo, la ropa que cambié con los chicos de allá o demás, pero no, la experiencia, eh, eso. ¿Cuáles fueron los resultados? Comentanos así los resultados que se tuvo en Hungría. Eh, bueno, nosotras corrimos la serie, eh, en la serie quedamos ahí, entramos a la semifinal, quedamos sextas en la serie. Eh, y en la semifinal, bueno, fue bastante dura, fue una semifinal jodida, nos tocaron muy buenas chicas. Eh, y quedamos afuera de la, de la final A y B por un segundo. Por, por un segundo. ¿Y, un <ríe> segundo. Sí. ¿Y las perspectivas para, para los próximos torneos, en eso, por, por bajar esa marca, digamos, cómo, cómo viene? Eh, bien, o sea, cuando competimos igual bajamos nuestro tiempo. Hicimos muchísimo mejor el tiempo que lo habíamos hecho en Nordelta. Eh, más que nada cambió la pista, todo pero sí, muy buen tiempo que fue en la semifinal donde dejamos todo. Los otros, me imagino los otros equipos eh, por ahí súper preparados, con todos los chiches, digamos. ¿cómo, cómo, ¿Fuiste a, a ser amigos digamos también de, otra, de otros grupos, enterarte de, de vivencias de, de otros países? Eh, sí, eh, allá en Europa todos hablan inglés, yo con el inglés. Very difficult, very difficult. Muy difícil. Pero por suerte me, me, supe, me supe defender, eh, entendía, no me podía comunicar mucho, pero entendía. Y sí, eh, lo que más preguntaba, por ejemplo, habían campeones olímpicos en el mundial. Chicos de 23 años que eran ya campeones olímpicos y que ya tenían vivido muchísimas cosas. Eh, y eso fue lo que más disfruté, escucharlos, preguntar cosas, cómo era su entrenamiento, si vivían de eso. Y sí, la mayoría vive de eso. ¿Y cuáles son la, los referentes que vos tenés, digamos, que los seguís? Yo me imagino el algoritmo de eh, Valentino en el Instagram, todo, canotaje, referencias ahí. ¿Cuáles son los grandes claro, referencias? Claro, sí. Eh, a los que más sigo, ¿no es cierto? Era el, al chico que les comenté recién, que es Adam Varga, un húngaro, eh, que fue, bueno, subcampeón olímpico eh, con 19 años, que fue lo que más me sorprendió, ¿no es cierto? Tengo una foto con él, después con Tom Green, que fue campeón olímpico en un bote de equipo, que fue en el K4. Eh, también con... Sí, con esos dos más que nada, fue con los que más charlé. Y eso de... Por ahí hablábamos en el corte, lo que es la perspectiva de, del deporte de, eh, del canotaje. De que por ahí que si querés dedicarte, en Argentina por ahí no lo vas a poder hacer. Que por ahí hay opciones, pero en otros países. Claro. Eh, sí, en Argentina es difícil también por el tema de... Bueno, como estamos, ¿no? Eh, la economía y demás. Eh, hay becas de, de LENAR del Estado, pero por ahí no es suficiente, no es claro. como allá no. ¿En ¿Las competencias eh, cuando ganás son es por el plata o el trofeo? ¿no? Eh, ganás y supuestamente si ganás, te tenés medalla ¿no es cierto? en una competencia así mundial, eh, el Estado te, te paga. Uh -huh. Pero a mi compañera, en este caso, no sé, ella eh, trajo una medalla, sí. una, un bronce en los cinco kilómetros que corrió. Y bueno, hasta ahora no sabemos nada, <risa> pero de que le sí. fue bien, le fue bien. La Siguen a... <risa> sí, sí. esperando ahí. Sí. la ganancia. Sí. ¿Y tu compañera, compartís otro espacio con tu compañera? Además del canotaje, la escuela, el colegio. Eh, ella es de Chubut. Ah, mira Sí, en el selectivo, claro, fue un selectivo nacional. Eh, quedó primera ella, una chica de Buenos Aires, yo, y una chica de Entre Ríos. Eh, sí, y, sí no, igual nos llevamos re bien. Hay contacto ahí todo el tiempo. Sí, obvio. Qué lindo. Como última pregunta, tiro esta. Aspiración máxima debe ser los Juegos Olímpicos. Un Juego sí. Olímpico. Sí, obvio. Es a lo que más aspiro. Por ahí seguir compitiendo eh, mundiales, Copas del Mundo. Llegar a un Panamericano también sería genial pero a lo que un todo deportista que tiene una gran ambición, un juego olímpico. Claro, tenés que hacer como la imagen del Diego, ¿viste? Este, mi sueño es jugar un mundial y nosotros tenemos grabado acá la exclusiva eh, en el programa. ¿Y eh, hay otro deporte? Por las ¿te gusta el fútbol? Eh, me gusta más el básquet. El básquet, bueno. Sí. Me tenía que decir que sí, así te, te daba el pie para el informe que viene ahora que es de fútbol, pero bueno, por ahí con este informe eh, te convenzo. Así que vamos a un informe ahora de, de fútbol y después seguimos acá hablando con Valentina y tenemos un desafío para esto también. Bueno, estamos con Juan, el Luchans, ex jugador profesional de fútbol, ahora actual técnico de Atlético Posadas y vamos a hablar de fútbol con él. yo estoy arrancando en el fútbol, ¿Qué son las cosas, cuáles son las cosas que me recomendás que tengo que puntualizar? Bueno, eh, principalmente eh, buena recepción de, de balón, eh, que es por ahí lo, lo, lo más cómodo para, para el desarrollo de, del fútbol, porque bueno, eh, generalmente es por pase, entonces si no tenés una buena recepción generalmente la podés recibir, pero se te va a ir y te la van a sacar. Entonces creo que, que es fundamental y bueno, una buena técnica con, con pelota también que. Que eso te va a llevar a, a que puedas por ahí driblear algún jugador o simplemente dar un buen pase que, que creo que el fútbol es eso. ¿Qué porcentaje le das al control de pelota eh, en la importancia de la siguiente jugada? Eh, yo creo que es un 100% 100% el porcentaje, eh, yo siempre le pongo de ejemplo a Messi el gol que, que él recepciona con, con el muslo y antes de, antes de caer la pelota eh, al, al piso la, la recepciona con el empeño y la lleva que yo creo que si no hace ese control eh, el defensor le llega a, a cerrar entonces eh, a ese nivel imagínate que, que, que es importante el control imagínate acá que por ahí somos eh, eh, por ahí ni o, o las canchas no, no están adecuadas a eso que tenés que generalmente eh, recepcionar en dos o tres veces entonces cuando más rápido tenés eh, el, la recepción eh, mucho, mucho más más simple poder jugar. Y esto ya trasladado, vos me comparás con Messi, estás diciendo que... Eh, hablándonos de, del fútbol más... El, el elite, el profe, más profesional que, que del mundo. Pero trasladémoslo a la provincia de Misiones. ¿Cuánto nos perjudica el tema de la superficie de juego? No, muchísimo, muchísimo. Para el desarrollo del juego muchísimo. Eh, por eso que generalmente la mayoría de los clubes juegan por arriba. Eh, por el hecho de que al salir jugando te presionen y generalmente hay mucha pérdida de pelota pero por, por el mal acondicionamiento del campo, entonces eh, nosotros los técnicos a veces eh, obviamos de, de tratar de evitar esos errores y, y nos olvidamos que en definitiva lo importante es el desarrollo del juego y por ahí no tanto el, el, el resultado, entonces no, no, nos enfocamos en eso. Ahora nos interesa eh, algo que eras un especialista que es los tiros libres. Así que si te animás, vamos a pasar a, cerca del arco a ver qué tal andás con la puntería. Dale, dale. Decinos cómo, cómo hacer para patear como querés patear. Eh, bueno, eh, yo generalmente pego por arriba de la barrera con el borde interno del pie para que agarre una pequeña comba y se aleje del arquero cuando, cuando se tira. Generalmente es por, por arriba de la barrera. al. ¿Tenés, ¿tenés al... algunos pasos de, de distancia a la pelota o gen lo vas regulando? Gen general, sí, lo regulo. Depende de la, la distancia de, del tiro libre, pero generalmente hago tres pasos, no, no mucho más porque es, está en la técnica de pelota y por ahí no es tanto en la distancia de carrera. Uh -huh. ¿Y la potencia de acuerdo a la distancia? Claro, eh, por ahí cuando más cerca, si le pegas muy potente, por ahí no, no alcanza a bajar la pelota, o sea, tiene que ser eh, muy bueno para, para tener potencia sí. y, y también... Eh, para, para que baje la, la pelota justo donde, donde quiere ponerla, ¿no? Pero hay, hay jugadores que, que tienen esas condiciones, pero es muy difícil, realmente es muy difícil, mucha práctica. Bueno, espero que les sirva y, bueno, a las órdenes para, para lo que necesiten. Este tiempo. Bueno, acá estábamos hablando con Valentina y creo que la convencí ya para jugar al fútbol. Estamos... No engañe, no engañe. ya es las temas. Así de básquet, bueno, pero ¿eh? el Loco Abreu juega al básquet y juega al fútbol. En las dos selecciones encima. Así que podemos... Toda la presión. Canotaje básquet y fútbol. Bueno, ahora te invitamos al desafío de la peleadora de la casa acá. Eh, tenemos a Josefina por un lado, Valentina por el otro. ¿Querés elegir uno de los colores? ¿Cuál ¿El, es? Blanco? ¿El blanco? Bien. Bueno. Eh, vas a tener 10 segundos, va a empezar ella, así ves más o menos y te preparás. Y tenemos 10 segundos, el que más acierta, gana. Acá no? Sí, preparada. Lista, va ella eh, ah. primero. Ah, acierta, perdón. Vos ve, vos mirá. Preparada, lista, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 5 no, ah, bueno, puntos, ya bien. no pasamos esa marca, ¿eh? ¿Eh? Es como cinco, el simple. cinco. Puntos. Bueno, ¿estás lista? Puedes acercarte un poquito más. Okay. ¿Eh? No quiero meterte presión, pero tenés, son 5 puntos. Tienes que hacer seis para ganar. Preparada. Lista, va. Con el palo, en el aro sería... Uno adentro. Dos. Tres. Y nah, no. casi, bueno. bueno, eso quiere decir que por ahí el año que viene, en la próxima temporada te invitamos de vuelta, nos contás de vuelta todas tus competencias y tenemos la revancha eh, con Josefina o conmigo, depende. Así que gracias Valentina por venir a compartir con nosotros, bienvenida como siempre y muchos éxitos en todo lo que emprendas tu carrera. Eh, particularmente es, es un gran orgullo que representantes de la provincia de Misiones estén triunfando a nivel nacional e internacional, así que felicitaciones y bienvenida como siempre. Muchas gracias. Dale, gracias. gracias Buenísimo. Bueno, y yo le doy gracias a Bartolo Showroom, que es el que siempre me está dando la ropa para vestir acá. Acuérdense que pueden entrar al Instagram. Y buscar toda la ropa excelente ahora que se viene el verano, así que vayan preparándose. Porque acá en Misiones saben que empezó la primavera y ya es casi verano, así que... Y bueno, y Josefina tiene también sus cositas para decir. Así es, sí. déjame agradecer a Showroom Chunchuñas nuevamente. Ella está por eh, calle Junín, ahí 2179 casi entre ríos, así que acérquense porque hay importantes... Pre, eh, Descuentos por la temporada de invierno que se va y primavera que viene, así que hay importantes ropa miren lo que es este color, qué lindo, yo creo que me voy a quedar con este. Yo le estoy haciendo un gran negocio porque yo estoy comprando todo lo que veo, así que pasen por showroom chunchunas que hay de todo. Bueno y de todo tuvimos acá en el programa que ya aprendimos sobre canotaje, aprendimos sobre fútbol ¿eh? y aprendimos a jugar al ping pong básquet también, así que... Muchas gracias a todos por compartir siempre con nosotros y nos vemos en la próxima edición de Club Atlético. realizados